Y, y nada, simplemente, bueno, soy psicóloga, estoy colegiada y estoy especializada, bueno, en las terapias cognitivo-conductual, pero eh, eh, me he preparado en, eh, también después del grado y tal, en, en terapias de tercera generación y ahí entra todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Entonces, en esta parte que vamos a ver, todo este ciclo, ¿vale? Es un, es un aprendizaje, ya veremos que es un, es un paseo, ¿no? Para, para poder facilitaros la manera de entrar en el en en contacto con las nuevas tecnologías, pero va a estar muy presente también nuestra propia gestión emocional, sobre todo esas, esas emociones que nos impiden o que, o que no nos dejan relacionarnos con las tecnologías de una manera natural, ¿no? pues hablando un poco del miedo, un poco de la inseguridad. Todo ese tipo de cosas van a ir saliendo a lo largo de, de estas sesiones, Además de bueno, con conocimientos más tecnológicos y conocimientos eh, desde el punto de vista de comportamental, ¿no? de la propia conducta de nuestros hijos. La idea es que, que a través de estas sesiones, estos ratitos que vamos a tener los sábados, poder facilitaros la tarea que tiene que ver con, con el mundo digital, que es el otro mundo en el que nuestros hijos viven, ¿no? facilitaros esta tarea porque ya de por sí es complicada la tarea de, de padres y de madres ¿no? y el poder facilitaros y daros un poco de herramientas para, que, para poder llevarlo lo mejor posible y sobre todo eh, pues acabar esta, este ciclo de, de charlas con la sensación de, de, bueno, de que estáis haciendo lo mejor posible las, lo que está en vuestra mano y que os sintáis seguros, ¿no? seguros de cómo se están moviendo vuestros hijos en el mundo digital. Ese es un poco el objetivo. Hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de comunicación, de cómo comunicarnos con nuestros hijos. No vamos a, des, no vamos a dejar de lado la parte del mundo offline, ¿no? la, la parte del contacto, porque ya veremos que el camino por lo digital va paralelo. ¿no? Entonces, Vamos a hablar de empatía, vamos a hablar de, de cómo conectar con nuestros hijos, no solamente a nivel tecnológico. Y, y en general vamos a hablar de educación, de educación eh, eh, a través de, de las pantallas, pero también de educación dentro del núcleo familiar. Entonces, yo espero que, bueno, que se ajuste un poco a vuestras necesidades. está pensada, es un ciclo pensado para las familias. En el que también vamos a trabajar mucho valores, valores sobre todo de igualdad, eh, muy enfocados a las tecnologías, pero que también imprescindibles y que, y que dentro de todos los conocimientos y todo lo que vamos a compartir, que tengáis también un espacio para que vosotros podáis plantear todas las preguntas que, que consideréis, que sea un espacio abierto en el que os sintáis muy tranquilos y muy tranquilas a la hora de exponer cosas, que podamos entre todos ayudarnos a, a gestionar el día a día, que no es nada fácil, que la crianza, la educación se suma a un montón de tareas que tenemos diariamente, ¿no? eh, también pues nuestros roles a nivel eh, laboral, nuestros roles a nivel familiar en otros ámbitos, amigos, tal, quiero decir, la, el día a día está compuesto de muchas cosas, entonces que podamos plantear casos concretos para poder ir solucionándolos y para que vosotros Veáis que, bueno, que las herramientas van creciendo y que esto va siendo un poquito más sencillo cada día. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. El objetivo es ayudaros a que sea todo mucho, mucho más fácil y a que no, no exista esa brecha, ¿no? A bueno, enviar que hay ahora mismo con las tecnologías. ¿vale? Bueno, insisto en esto. ¿eh? Insisto en los tiempos para que me interrumpáis cuando quieras. O sea, esto, a ver, yo, esto, por ejemplo, a mí la teoría muy bien, pero ¿esto cómo lo hago yo? Entonces ahí me interrumpís, inmediatamente nos ponemos a charlar, podemos, ponemos en común y continuamos con la presentación. ¿vale? No, no es al uso una charla de, ¿vale? de unidireccional, ¿eh? es una charla de ayuda y de cercanía y de apoyo, y ¿vale? de, de tener la, la, la tranquilidad de, de, de poder exponer todo lo que vosotros consideréis. ¿vale? Bueno, pues voy a empezar con, con la charla, lo, lo, lo he dicho, ¿eh? interrupción cuando queráis. Y así, bueno, estoy compartiendo ya la pantalla. La pantalla, espero se ve bien, ¿no? La pantalla, ¿no? Eh, sí, ¿La sí, sí que se ve. Vale, bueno, muchas gracias. De, de todos modos, gracias, nos pasará la presentación y os la puedo compartir después si queréis. Sí, vale, exactamente. Perfecto. O sea, todo, todo el material que se va a dar aquí, eh, que es que vamos a hacer durante las charlas, que se va a preparar para las charlas, es vuestro. Es para compartirlo con vosotros y para que lo tengáis a mano. ¿vale? Entonces, tanto la presentación como la grabación que está haciendo Enrique, como eh, luego veremos que cada una de las charlas acaban en resumen, y ese resumen también eh, tenéis ahí de una manera más condensada todos los pasos y todo lo importante, que eso lo tengáis a mano. Luego lo podéis tener en WhatsApp o... Yo que sé, tenerlo en las, en las tecnologías más accesibles para a modo de recordatorio, ¿no? Incluso si hay alguna duda, si hay algo particular que a lo mejor no queréis compartir y que es algo muy particular y que preferís pasar al te, a, a lo privado, pues a través de Enrique esa duda la podéis hacer llegar y amablemente, quiero decir, pues, sin ningún problema, os, os doy respuesta en concreto de, de ese caso, Le ¿vale? Me planteáis la pregunta, Enrique, oye, mira, este tema, ¿cómo lo puedo solucionalizar? y vemos la manera de una manera individual, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues nada, empezamos la primera, la, el primer taller, ¿vale? que es un, un taller eh, marco, por decirlo de alguna manera, aunque vamos a profundizar un poco en las tecnologías y vamos a entrar de lleno en el campo, pero lo primero que, que os planteo es, es un marco en el que nos vamos a mover todos, ¿vale? Este marco realmente es un marco eh, enfocado como un paseo, un paseo que queremos eh, dar con vosotros, con las familias, ¿vale? para acompañaros porque eh, el concepto que quiero transmitir es el de acompañamiento para que no os sintáis solos y para que eh, os sintáis apoyados y es un paseo por el mundo digital. En ese paseo por el mundo digital vamos a trabajar valores como el pilar básico en el que nos vamos a, vamos a cimentar todos los conocimientos. Uno de los valores que, que va a tener mucho peso es el de la igualdad, igualdad con mayúsculas y luego en concreto pues igualdad de género eh, como, como algo particular dentro de, de este concepto de igualdad. Pero todo eso lo iremos viendo porque vamos a ir paso a paso y ya veréis que vamos a estar trabajando muchas cosas para, para poder abarcarlo, abarcar todo el conocimiento digital de una manera global. Aquí, bueno, para, para comenzar, para que tengáis una visión global de cómo se van a distribuir los, los contenidos y las fechas. Las fechas son los sábados. A esta hora, pues, hablando con Enrique, considerábamos que era una hora que luego permitía ¿no? aprovechar todo el día y además una hora en que no estábamos en la de la semana, fin, que vamos con muchas tareas, para que el objetivo era para que tuvierais un tiempo también para vosotros, ¿no? Y, que, y para vosotras, para que pudierais estar tranquilos y tranquilas dentro de, de lo posible y que supusiera pusiera un tiempo de disfrute y de aprendizaje a la vez. ¿vale? Estos son algunos de los, de los contenidos, bueno, algunos no son los contenidos, lo que pasa es que una vez se hayan realizado todos los contenidos, volveremos a iniciar el ciclo. ¿vale? Hay dos ciclos con todos estos contenidos. Para las personas que a lo mejor hoy no se han podido unir a, de herramientas tecnológicas y control parental y quieran hacerlo, pues a partir del 9 de octubre, que volveríamos a, a iniciar el ciclo. ¿vale? Comenzamos hoy un poco con este marco, con las herramientas tecnológicas. Vamos a presentar de qué vamos a hablar. Si hablamos del mundo digital, tenemos que saber un poco qué herramientas son las que vamos a utilizar y qué herramientas son las que utilizamos los hijos. Y vamos a hablar del control parental porque es la preocupación mayor que tenemos. Entonces, dentro de las herramientas, una parte de ellas es ese control parental para que vosotros empecéis a familiarizaros con él ¿eh? La semana que viene eh, bueno, hablaremos de, del miedo a las tecnologías por parte de las familias, por parte de los adultos, eh, para poder eh, superar ese miedo y poder eh, pues, ir introduciéndonos poco a poco, ir absorbiendo eh, pues, todo ese mundo que, que y pues no tan fácil de moverse para, para descubrir eh, qué, es lo que, qué es lo que hacen nuestros hijos en el mundo digital. Hablaremos del miedo y hablaremos de las emociones. Entonces, vamos a ir trabajando por una parte el conocimiento tecnológico con el significado. Después, vamos a empezar a empatizar con nuestros hijos, vamos a ir salvando esa brecha generacional y vamos a empezar a entender a nuestros hijos. Nos vamos a meter en sus prácticas ¿Cómo? pues vamos a aprender por qué esas personas son tan atractivas, por qué mi hijo o mi hija demanda esto, por qué pasa tanto tiempo en su cuarto, por qué prefiere estar conectado a una, a una red social a estar conectado físicamente con un amigo. Todo eso va, nos va a ayudar a entender a nuestros hijos. Nos va a colocar en una edad y en una, y en una circunstancia temporal y generacional que nos va a hacer mucho más fácil acercarnos a ellos y a ellas, ¿vale? Vamos a ver cómo cambiar el concepto de, de sociabilizar, eh, qué es lo que mue mue mueve toda la parte de, de, de redes sociales a nivel social, qué tipo de comunicaciones se dan en las, en las redes sociales, sobre todo, que es donde más se mueven nuestros hijos e hijas, ¿no? Cómo educar en esos nuevo, nuevos modelos de comunicación, ¿Vale? ¿Cómo, cómo ayudarles a, a, a comunicar bien, qué es lo que pueden permitir y qué es lo que no pueden permitir, ¿Vale? dónde está la privacidad, ¿Dónde pueden compartir contenidos, todos esos límites y al final esa educación es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los, de los sábados. Habrá dos, dos sesiones, bueno, hay dos sesiones muy concretas, que una es la del ciberacoso y la violencia de género a través de las tecnologías ese campo eh, está teniendo cada vez más repercusión, desgraciadamente se dan más casos ¿no? de, de este tipo de, de abusos personales y de derechos. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros? ¿Cómo nuestra educación como padres y madres pueden llegar? Y luego, el, el, educar en igualdad. ¿no? Entonces, vamos a mover y el objetivo de este tipo, ¿no? Hablaremos de hábitos saludables como... Unos hábitos que van a compensar toda, bueno, toda la información y todo, y todo el contenido al que están expuestos. Bueno, serán todos los sábados de 10, y media, y recito puntualmente cada uno de los temas que he comentado ahorita, ¿no? En este en concreto es la sesión 1, vamos a hablar de esas herramientas, nos vamos a poner un poco, vamos a empezar desde el principio con el conocimiento de las herramientas que nuestros hijos están acostumbrados a, a manejar y en concreto también el control parental por la parte que nos, que nos compete porque es importante saber dónde, dónde podemos y debemos poner esos límites. ¿vale? Bueno, lo primero que... Lo primero que quería deciros, para nada más empezar, es que eh, quería agradeceros que estuvierais aquí, ¿no? que hayáis dado ese paso. Porque muchas veces, y ya hablaremos la semana que viene, el miedo nos paraliza o el miedo nos hace dar la espalda ¿no? a una realidad que está ahí. Entonces, el hecho de que hayáis tenido interés en conocer, en saber, en que queráis estar ahí y, y acercaros al otro mundo que comparten vuestros hijos y vuestras hijas, ya, ya es un gesto de valentía. Entonces, a vosotras os quiero transmitir ¿no? ese, ese, ese, valor, ese valor de valentía por, por estar aquí, por realmente enfrentaros a un mundo nuevo, porque ellos son eh, unos, eh, una generación digital, pero nosotros no, no lo somos. No es fácil entrar en un mundo digital, eh, un mundo digital que va muy rápido, que además con el tema de la pandemia ha evolucionado a una velocidad espectacular y que nosotros, como no hemos nacido en esa generación, nos cuesta un poquito más ¿no? adaptar nuestro conocimiento y nuestras, nuestras actitudes al formato eh, digital y, y, que, y que bueno y que a pesar de todo eso pues hayamos tenido ese gesto de responsabilidad hacia eh, nuestro rol como padres y como responsables de nuestros hijos queriendo entrar en ese mundo en el que tu hijo y tu hija también y, y el hecho de que a veces no veamos cómo se mueven en ese mundo no significa que ese mundo no exista nuestros hijos también viven ahí y también le pasan cosas en ese mundo, ¿vale? Entonces, eh, nuestro papel como padres va más allá del mundo físico. Quizá educar hace unos años era más fácil. Porque estabas un poco... Eh, tenías un poco mayor control sobre el espacio y el tiempo. Ahora no tenemos tanto control sobre el espacio y el tiempo. Ahora el espacio y el tiempo se diluye detrás de las pantallas. Los hijos también... Eh, se dividen de las pantallas, pueden llegar a miles de kilómetros, sí. pueden eh, interaccionar en tiempos que no porque es la comunicación inmediata, sí. y ahí aprenden, ahí se conectan, se relacionan y ahí se educan, ¿no? vamos a prestar atención a ese mundo que hasta ahora, pues, casi era un mundo más para ellos, pero que es importante que necesitan ahí. Podemos llegar a pensar no más ¿No es que, bueno, mi hijo no me deja entrar no, no quiere que entre ¿no? en este mundo y le viene fenomenal porque es como como dar espinazo ¿no? a, a, a los consejos de los padres y tal. Sí, ellos tienen en el mundo digital tienen una sensación más de libertad, pero no, no se sé es. eh, Esa sensación de libertad acaba cuando empiezan a tener a, una, a un conflicto dentro de la red a no saber cómo comunicarse o cuando su comunicación empieza a tener problemas eh, como otras personas y empieza bueno, cuando su movimiento empieza a tener consecuencias y no saben cómo resultar entonces sí, se pueden ser libres pero pongo si necesitan un día para cuando las cosas se comunican eh, Charo, Charo Gracias, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Te puede hacer una pregunta? Sí, sí, sí, sí. Eh, de alguna manera, eh, lo que nos estás explicando, pues más o menos es, es lo que nos preocupa de alguna manera, ese desconocimiento un poco de cómo reaccionar. Pero yo, yo creo que podría ser interesante que nos dieras un poco la pincelada de cuándo deberíamos de preocuparnos. Sí. En el sentido de, es una cuestión de horas delante de la pantalla, es una cuestión de los contenidos, de sí. actitudes que le vemos en casa que antes no tenían. Sí, porque bueno, ya ahora, ahora veremos ¿no? que el uso de las tecnologías tienen una parte positiva y una parte negativa, ¿vale? Entonces, eh, la parte positiva, si los niños están, si vamos acompañándoles ¿no? a, a descubrir esa parte positiva, fenomenal. Cuando las cosas empiezan a torcerse, ¿no? Se empiezan a torcerse cuando nuestros hijos cambian su comportamiento, ¿vale? Cuando empiezan a cambiar su comportamiento, cuando realmente el uso de las tecnologías le está afectando a su día a día, ¿vale? Entonces, o vemos un cambio emocional en el que... Nuestros hijos pues eh, pues tienen un tienen una situación eh, más inquieta cuando está a lo mejor están con familia, están en el mundo offline, se notan más inquietos, no están más pendientes quizá del móvil o están más pendientes de lo que está pasando en el mundo online. tan pendientes de lo que está pasando en el mundo online con tanta inquietud que realmente no pueden disfrutar del mundo offline. ¿no? Su mente la tiene en el mundo online y no uh -huh. están presentes en el mundo offline. Entonces, eh, el hecho de que eso dificulte una comunicación fluida en una comida o que quieran terminar de comer para conectarse o que cambien sus horarios de sueño, sus horarios de comida. Quiero decir, cuando las rutinas empiezan a, a modificarse, cuando el comportamiento, nos damos cuenta que nuestros hijos no están presentes cuando están con nosotros, que tienen la cabeza en otra parte, cuando eh, les quitamos o les ponemos límites y sus reacciones son exageradas en cuanto a ira, a frustración, ¿no? Y, y entran en cólera porque le quitamos el móvil, porque no les hemos dejado acabar una conversación, ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos. Porque en, nuestros hijos ya empiezan a vivir más tiempo en el online que en el offline, ¿vale? Porque realmente están... Eh, Nece necesitan eh, conectarse como y lo han convertido en una necesidad básica, el estar conectados, ¿no? Algo están encontrando en el mundo online que no te que no están teniendo en el mundo offline. ¿Por qué le compensa tener la cabeza en el online? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que se enganche al mundo online y que le haga perderse en el mundo offline? que no esté? Ahí es cuando nos tenemos que, que dar cuenta, sobre todo cambios de conducta y de hábitos. Eh, de hecho, sobre todo horarios, horarios horarios de rutina, horarios que el niño eh, tenía establecidos de rutina, que hasta el momento eh, el equilibrio estaba muy claro y que ahora, por ejemplo, pues le cuesta más con esa estudiar. O lo ves que está estudiando, pero está con las tecnologías muy cerca porque está pendiente del, del pitido de WhatsApp. Entonces... Eh, cuando nuestros hijos tienen una atención dividida, tienen la atención en diferentes cosas y, y, y notáis que están muy pendientes de cosas que le impiden estar estudiando, que le impiden estar comiendo, que le impiden estar con su hermano, estamos, claro, está, está, su vida la está viviendo fuera de, en el mundo online. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, preocuparnos de sus reacciones cuando le quitamos la tecnología, si son reacciones desorbitadas. ¿no? Si el niño entra o la niña entra en cólera, si realmente se pone más agresivo o más agresiva cuando le quitamos la cuando lo quitamos el móvil o le quitamos el aparato aún explicándole las cosas, ¿sabes? De por qué es necesario que te quitemos esto o lo otro. Cuando no entran en razón, cuando la comunicación se hace imposible para poder justificar y razonar el hecho de que es el momento de abandonar las tecnologías para estar presente y ahí le invade la emoción, Podemos estar, eh, podemos estar hablando ya de un abuso que le puede llevar a una adicción. ¿vale? Porque el, eh, cuando una persona está en un estado ya de, de adicción, ya estamos en, en un proceso de adicción, su comportamiento se vuelve totalmente racional, irracional, perdón, se vuelve completamente irracional con respecto a lo que le genera la adicción. Entonces, nuestros hijos ya no podemos acceder a ellos desde el punto de vista racional. Ya no podemos acceder a, con argumentos para, para convencerlo o para poder eh, negociar nada. Porque lo que le invade por lo que se mueve es algo irracional, que es la falta de, del elemento que, que le genera la adicción. ¿no? Entonces, ahí es cuando ya tenemos que actuar de otra manera. ¿vale? Tenemos que actuar como si estuviéramos ante cualquier proceso adictivo. ¿eh? No, no hace falta... Igual, la parte adictiva no tiene a la cabeza sustancias, pero no, no es el caso, ¿no? ¿no? Hay una adicción que no tiene que ver con las sustancias. Entonces, ahí sí que tenemos que actuar rápidamente ya como un profesional. Cuando nuestros hijos ya no, no atienden a nuestras conversaciones, vemos que perdemos el control sobre su comportamiento y, sobre todo, cuando aparecen la, la ira y la agresividad de una manera muy, muy potente, ¿no? Eh, cuando no están en contacto con las tecnologías. Es, la clave no era dar su comportamiento, su propio comportamiento y, su, y sus cambios de hábito. Mm. Eh, a un momento sí. que no, no reconocemos a nuestros hijos. ¿no? Sí. Eh. Eh, esto... Uy. Tú, Charo, Charo, que después se matiza, yo mi pregunta. Que Esto de lo que estás hablando, eh, aquí en mi casa, pasa mucho con, con los videojuegos. ¿Sí? Eh, a la hora de desconectar, justo después de, de apagar, es como que se arma la revolución. Yo tengo dos niños y es raro que al acabar de jugar no se lien ellos a, a mamporros y que sea un tiempo, un rato de, como de crisis familiar, ¿no? Hasta que como que bajan el nivel y ya se vuelven a situar. No sé, no sé cómo lo tenéis establecido en casa en cuanto a límites. Si tenemos un, dos, horas, dos horas, bueno, dos horas el fin de semana, entre semana... Solo vale. en casos especiales se pueden jugar. Ellos eh, ¿no? saben que tienen esas dos horas, sí. pero al acabar es como que tienen un subidón de, del juego o de lo que sea, sí. que luego, o sea, no, no todos los días, ¿no? pero muchas veces están como excitados y hasta que vuelven a bajar a, a tierra sí. les lleva un rato. Tal, tal cual una droga, subidón y bajón. Sí, sí, sí, sí pero, ¿cómo, ¿cómo acabáis? Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo se acaba ese contacto con el videojuego? Eh, normalmente, eh, con gritos por mi parte, porque son las dos horas, pero ya sabes, estoy acabando una partida. Eh, sí. es... A mí igualito. A ver, en, ese, en este caso, lo, lo, importan, lo interesante sería que aunque estén las dos horas, ¿vale? fuéramos acabando eh, progresivamente. vale Que ellos, por ejemplo, supieran que quedan un queda un cuarto de hora, chicos. ¿Vale? Ya queda un cuarto de hora y entonces ellos ya se organizan. Primero ya se van adaptando a esto va a acabar. ¿Vale? Uh -huh. Os aviso que queda un cuarto de hora. Eh, si la partida ya está más o menos, pues igual pueden ajustar esa partida a ese cuarto de hora. ¿Sabes? Es dar un aviso antes. ¿Vale? Eh, pues no sé, igual que los supermercados, ¿no? Que te dicen que cinco minutos para cerrar el supermercado. Pues esto igual, no, no ser tanta gente y decir, chicos, se han pasado las dos horas, se acabó. 15 minutos antes, chicos, quedan 15 minutos, ¿eh? Pues chicas, quedan 15 minutos. Ir acabando la partida, si la tenéis a medias, tal, no sé cuánto. No, no sé qué, ya sabéis que quedan 15 minutos. En 15 minutos te da tiempo a, a reconducir y hacerte la idea. Si evidentemente están acabando una partida y en lugar de dos horas van a ser dos horas y diez minutos, ¿por qué? la partida requiere esos 10 minutos, vamos a, a ser flexibles y dejar un cuarto de hora más. Por ejemplo, tener, tener un margen de un cuarto de hora más menos de esas dos horas, por ejemplo. Porque claro, ponemos también un poco en su lugar. Si, si por cinco minutos no pueden acabar una partida en la que es maravilloso como están yendo un partido de fútbol, por ejemplo, y jolín, el partido acaba en 10 minutos, Sabes, eh, eh, puedo, podemos llegar a entender... Que jolín, es una faena, ¿no? He hecho todo, toda, la, toda la, la partida, estoy acabándola. 10 minutos no van a ninguna parte. Entonces, flexibilidad de un cuarto de hora arriba un cuarto de hora abajo con los límites en los que estamos. Luego avisad. Avisad que queda cuarto de hora, quedan 20 minutos. Chicos, ya sé que el tiempo pasa muy rápido. Además, mensajes de empatía. Sé que estéis muy a gusto. Sé que el tiempo pasa muy rápido. Pero fijaos, ya quedan 20 minutos solo, ¿vale? Entonces... Ir acabando, ir acabando, ir cerrando, ir tal, porque vais a tener que tener que ir cerrando ya la, la videoconsola y tal, y pensar que la, y mañana tenéis más, tenéis otras dos horas, ¿vale? Pero ir pensando, incluso si son 20 minutos, 5 minutos antes, 5 minutos, ¿eh? 5 minutos y empieza la cuenta atrás, incluso, podéis, ¿no? Entonces, si ellos no os dicen nada, porque no están acabando ningún videojuego, podéis decir, bueno, sabéis que en 3, 2, 1 se apaga, ¿eh? Entonces, contáis tres, dos, uno y fin. Pero por eso te digo que el, el acabar que sea un poco un poco flexible, eso no significa de a la media hora más, porque media hora más mañana serán tres cuartos, ¿no? Simplemente avisarles, avisarles que queda tiempo, porque cuando se meten en un videojuego no, no son conscientes del paso del tiempo. No. Y también sería interesante que tuvieran un, lo podéis hacer con un despertador, pero que si no podéis sí. estar vosotros. Os ponéis un despertador, le ponéis un cuarto de hora desde las dos horas. No son el despertador, chicos, es que os queda un cuarto de hora. Y entonces ellos vuelven a la Tierra, porque ellos se van. Entonces se van y, y tienen la noción espacial y temporal. Entonces, ese despertador les puede volver un poco a la Tierra. Le vuelve a la Tierra, pero sabe que tienen un cuarto de hora más para poder hacer, eso, hacer esa transición. Mira, gracias. Sí. Eh, a mí lo que me pasa es que claro también solo solo los dejo jugar el fin de semana entre semana no y a mí por la semana yo no tengo ningún problema porque ellos ya tienen claro que no usan bueno que no van a jugar Sí usan el ordenador porque a lo mejor tienen un curso tienen un trabajo o, pero no tienen nada que ver con los juegos entonces cuando llega el fin de semana el fin de semana se convierte en mi pesadilla porque eh, aparte de que ellos no quieren salir de casa también aprovechando un poco el tema de la pandemia ellos no necesitan salir de casa y y lo de las dos horas también lo tengo establecido, pero ¿qué me dicen? Cuando digo, ya pasaron dos horas o incluso algo más. No, no, es que yo paré. Yo no estuve todo el rato jugando. Yo, yo es que yo empecé más tarde. Yo, O sea, no empiezan al mismo tiempo. Entonces juegan un poco con eso tal y empezamos en una discusión que al final eh, acabamos siempre. Eh, la desconexión no es como lo planteas tú, que creo que tiene que ser así. ¿no? A partir de ahora lo intentaré hacer así, pero acaba siendo una bronca. Yo, enfadada y solo me hace fa falta apagar la wifi y ya. Y no jugáis más porque no me da la gana, porque es todos los días la misma historia. O sea. Acabamos el fin de semana diciendo, maldito fin de semana, que bendito son claro. el de lunes a viernes. Por, la, por esto, y ya te digo, no tiene ni teléfono móvil ni WhatsApp, solo son juegos. Uh -huh. Juegos pero que se conectan con sus amigos, o sea, que hablan con sus amigos. Uh -huh. Y parece que están esperando que llegue el viernes, el bendito viernes... Porque ese es el disfrute que tienen sí. y la verdad que la pandemia no nos ayudó porque también dejamos de hacer otras actividades que antes hacíamos sí. y claro, como que ahora esta es la motivación o el disfrute más grande que tienen. Entonces, claro, no ayudó. El tema de la pandemia no ayudó. También cuando no, nos ayuda, vinimos no, para no, casa, sí. todos pensamos que aquello iba a ser 15 días, que luego no fueron 15 días. Y creo que la mayoría de los padres cometimos el error de dejarle la jugar, porque qué hacíamos todo el día metidos en casa. Cómo llevábamos aquello. Y como iba a ser 15 a ver, sí, días, sí. entonces dices, dije yo: si este año vuelve a ver, nos vuelve a meter en casa. Desde el minuto uno va a ser de lunes a viernes sin, terno, sin, sin jugar, lo tenía muy claro. Luego hubo cole, gracias a Dios. Pero al, a mí, para mí personalmente, que estoy preocupada con el tema y creo que no tengo nada grandes problemas, porque si sí veo a otros niños conectados al teléfono, a las redes sociales, estos ni siquiera redes sociales, no, no, no están en ninguna. Para mí, que es un tema preocupante, digo, madre mía, porque a veces mi marido me dice, déjalos, porque claro, cuando están con esto, ni beben, ni comen, ni van al baño, claro, ni claro, molestan, no existen. O sea, para, para un padre eh, no hay mejor niñera y sí. mejor estado de tal, pero a mí no me, no me va el cuerpo, o sea, viéndolos no me va sí. el cuerpo, entonces a veces también tienes discusiones con el padre, hombre, no es para tanto, mira que y es desconectar, sí, quiero agua, esto y las peleas y dices tú, bueno, mm, no sé, por eso me preocupa tanto el tema. A ver, eh, en la pandemia, vamos, coincidimos todos que no, no ha ayudado a nada, ¿vale? No ha ayudado a nada por, porque, eso, porque realmente teníamos tantos límites, no estábamos tan limitados para, para poder hacer actividades que al final las tecnologías han cogido un poco el control ¿no? de las cosas. A ver, lo, lo primero que, que tenemos que ser conscientes es que como padres hemos hecho lo mejor que hemos podido. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido por las circunstancias que nos ha tocado que nos ha tocado vivir. En ese sentido, tenemos que ser eh, un poco comprensivos con nosotros mismos y pensar que era una situación muy complicada. que en, Era una situación en la que teníamos muchísimas dudas. Teníamos que enfrentarnos a mucha incertidumbre que realmente pesaba sobre nosotros la propia seguridad de nuestras vidas, la propia seguridad de nuestras familias. Teníamos cosas muy importantes que afrontar y muy importantes que... Eh, porque teníamos que ser el modelo y el ejemplo también de, de las emociones que transmitíamos a nuestros hijos. Lidiar con todo eso no es nada fácil. Nos ha puesto a prueba a todos. Entonces, bueno, esa era la prioridad. La prioridad era mantenernos a salvo. Mantener a las familias a salvo y, y mantenernos emocionalmente estables. Esa ética ha sido la prioridad. Eh, hemos puesto muchos recursos en esa prioridad. Claro, evidentemente, no podemos abarcarlo todo, no podemos eh, tener ese control, ese equilibrio de emociones y de esa situación, de tener que adaptarnos, pues eso, a un trabajo online, a, eh, a que los obulitos estén bien. quiero decir, es que hemos tenido que hacer frente a muchos, a muchos escenarios, ¿no? Entonces, por una parte, comprensión con nosotros mismos, y decir, bueno, hecho lo que te digo. Las tecnologías, en este caso, mis hijos han, han estado con las tecnologías más tiempo de lo que correspondía. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Y ellos han visto una vía que también les ha podido, luego veremos las, las ventajas. Es que a lo mejor el conectarse tampoco es malo, ¿sabes? Porque igual eh, les han quitado, les han limitado la parte social durante la pandemia. Y a lo mejor a través de las tecnologías ha podido mantener con sus compañeros. Y eso les ha salvado a lo mejor de una depresión, de no poder hacer nada fuera de casa. O sea que vamos a vamos a darle ese, ese espacio a las tecnologías durante la pandemia, porque no, porque, porque también nos han ayudado. Y a lo mejor no, no era todo lo que nos hubiera gustado, pero es que en estos meses, en estos meses de pandemia, muchas cosas no han sido todo lo que nos hubiera gustado. Entonces, nuestro papel como padres ha cambiado en ese, en ese tiempo y ahora sí que es el momento de las personas han relajado, que estamos un poquito en una situación menos alarmante, de volver a reconducir, ¿vale? Y tener la, la seguridad de que se puede reconducir todo ¿no? Es decir, aquello de una situación en la que hubo a lo mejor un abuso de, de, de tecnologías, pero eso no es irreversible. Todo esto se puede reconducir, igual que se está reconduciendo la vuelta a esta normalidad, igual que estamos reconduciendo otras muchas conductas que teníamos antes. ¿no? Entonces estamos en ese proceso de reconducción. ¿Qué pasa? Que bueno, se queda un poco de pozo ¿no? del uso, venimos de mucho uso, no pasa nada. Mientras, mientras aceptemos que hay una progresión y que poco, poco, a que descubran que el mundo offline vuelve a darle las oportunidades de hacer actividades en familia, de recuperar actividades extraescolares, de poder hacer el deporte que estaban haciendo antes, tenemos que tener en, en, en mente que es un proceso de transición. Y que en ese proceso de transición muchas cosas de, la, de las tecnologías se van a quedar, pero bueno, para eso estamos y para eso estamos aquí para ver qué cosas queremos que se queden de la tecnología y qué cosas pueden beneficiar a nuestros hijos y hijas que les van a beneficiar y qué cosas no y las podemos utilizar con otras, con la recuperación de las actividades que estamos haciendo. Entonces, por eso vamos a ser un poco cariñosos con nosotros mismos y vamos, a, y vamos a entendernos y a entenderlos en una etapa como la que vivimos, que fue una situación al límite, realmente. ¿no? Y ahora en esa transición es cuando... A acompañarlos y vamos a acompañaros con los puestos, ¿vale? Eh, comentas que no necesitan salir de casa. No necesitan salir de casa porque, bueno, todavía tienen el recuerdo de la, de la, de la pandemia y eh, tener en cuenta que para ellos eh, la casa, ahora más que nunca, vosotros, eh, le, le da seguridad y ellos también necesitan seguridad. Entonces, se han encontrado con que en casa tienen ese sentimiento de seguridad y además pueden encontrar la distracción y la sociabilidad a través de las tecnologías. Entonces, claro, eso es un descubrimiento maravilloso, ¿no? Como para perderlo de, de vista. Entonces, dentro de esa progresión, pues cada vez hay que intentar los fines de semana programar actividades en familia y ahí entra un poco la comunicación, el sentaros todos y el decir, bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Depende un poco de las edades, ¿eh? Participa más o menos en, el, en la familia, en la comunicación familiar depende de las Pero si estamos en edades de adolescentes, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Eh, vosotros, como padres, intentar la alternativa de salir fuera y ellos van a querer la o ellas van a querer la parte, la parte online. Y se trata de hacer un plan. Un plan de familia. Y en ese plan, en el que todos participen y que al final, cuando se acabe la conversación, estéis sí de acuerdo, ¿Vale? Con este plan en el que ellos también han participado, ellos, como han participado, se van a sentir responsables de que se cumpla Y al sentirse responsable, les va a resultar mucho más fácil cumplir los límites que le pongáis en el uso de las tecnologías. ¿Vale? Entonces, si eligen dos horas, pues a lo mejor, si, si el límite son dos horas, por ejemplo, pues es interesante que elijan ellos las dos horas al día, que, que quieren conectarse, siempre y cuando hay un mínimo, ¿eh? Un mínimo familiar, que son las comidas, respetar comidas y la decisión. Pero todo lo demás, que elijan ellos. Esas dos horas, ¿cuándo las queréis utilizar? Porque a lo mejor se conectan con un menganito que tiene otro horario. Quieren conectarse con ese menganito. quiere que su vida social también está al otro lado de la red. Y también tiene que quedar con esa persona, ¿no? Entonces, que elijan ellos a estos horas. Y una vez que hayan elegido esas dos horas, decir tenéis dos horas. Eh, que empezará no sé, de diez a 12 por ejemplo. ¿vale? En esas dos horas es el tiempo que tenéis para estar con las personas Si alguien empieza a las 10 y media, es su problema. La hora de finalización es a las 12. Haced lo que queráis. Si queréis empezar a las 11 es, es vuestra decisión. Yo ahí no voy a entrar. Vosotros sabéis como en un gimnasio, de 10 a 12 es vuestro horario, que durante ese horario has estado conectado pero luego eh, te ha distraído no sé qué. Ellos han decidido ser responsables y darle eh, prioridad a esa conversación de WhatsApp mientras estaban jugando y han dejado de jugar para conectarse por WhatsApp esa decisión es suya, no es tuya. Entonces, Tú eliges, y el caso es la responsabilidad, eliges cómo vas a utilizar esas dos horas. Lo que está claro es que a las 12 se acaba esto. Luego, es que yo no estoy conectado todo el rato porque tal. Tú has decidido cómo invertir tu tiempo. Yo no. Yo te he dado un bono de dos horas. Y tú has decidido cómo utilizarlo. Lo que sí que hemos acordado todos en familia es que de 10 a 12 es el horario de uso. Entonces, como tú hayas utilizado tu este problema, y ahí sí que lo hace responsable. Ahí no hay negociación. No sé si, si he cubierto un poco las preguntas, porque has comentado muchísimas puntos y no sé si, lo, si están todos los puntos públicos Sí, a ver, eh, sí yo de hecho ya me estoy replanteando todo, o sea, me estoy replanteando <risa> eh, la, las formas la, una negociación y, sí. y llevarlo de otra manera porque nos va a implicar a todos un mejor bienestar, porque al final yo te digo que los fines de semana acabamos en guerra entonces ahora lo ibas comentando y dije pues sí, pues sí, voy a negociarlo así, lo vamos a hablar así, que lo tenga muy claro, sobre todo lo que dice son dos horas, a mí si en esas dos horas no lo aprovechar este no es mi problema Exacto. que lo tenga muy claro pero antes hablarlo sentarnos y que